Señores, hay una controversia. Entonces saben que el término dama. Voy a ver si busco esto en Google. Me voy a ir buscándome la foto de, de Mami Jordan y Amelia Vega y Amelia Alcántara. Perdón, Amelia Vega es una eminencia, una eminencia. Eh, ¿Qué pasa? Se ha hecho un debate de que si Mami Jordan es una dama, sí o no. Y la palabra dama siempre se ha utilizado con, con, con una mujer que tenga un grado de elegancia, un grado de educación, un grado de finura, cosas así. O sea, Que, que, se, que se mantenga en, un, en un, una posición de respeto a, su, a ser femenina. Tengo entendido que eso. Según dice Google, dama quiere decir mujer distinguida especialmente la de buena educación y clase alta, clase social alta. Aquí hay otra definición que dice, mujer del corte que acompañaba y servía a las reinas, a las princesas y a las infantas. Aquí dice, vuelvo y digo, pero repito lo que dice la definición dama, mujer distinguida, especialmente la de buena educación y clase social alta. Esa es la palabra Dama. Yo no sé si es buena persona. Yo sé que Mamillona es buena persona. Como persona es muy buena persona. Ahora, el término dama, hay que saber si se lo podemos agregar a ella. Okay. A quién. A A los foques. Eh, ¿Cómo se llama Ay, la, la, la, la, la, la que canta amado, la, la mujer de Pina? Nati Natasha. Natasha. Dicen que ella es una dama. Amelia Alcántara dijo que ella no es una dama. Bien. Amelia dijo que, hey, que Mamillola no es pero una dama. Pero que no lo es. Pero no lo es. Pasa que se han dicho de todo las mujeres. Y, hace, y hasta la mamillola le ha dicho Esta, que vamos, a, se vamos a pasar a trompa. Aún siendo una muchacha como con, con divareo mental, <risa> eh, Amelia Alcántara, uh -huh. eh, es más dama que ella. Tú, ok. Atención. Atención Facebook, atención claro. YouTube. Claro. Neto Flow dice que Amelia Alcántara es más dama que claro, Mami Yorma. porque ¿Por Mami Yorda es un engendro, no se sabe de qué. <risa> esa, eh, eh, ni mujer se le puede llamar a eso. Porque ofende a las no, mujeres. No, no, no, no. Mujeres, mujeres. Se ofenden a las mujeres. Con no, eso. Neto, porque ella es una mujer. No, eso pues, sí, ella es una mujer. Falta de criterio, Ahora de a, dama, a mí no da, me gusta hablar de, de esa mujer. De dama, yo hice, yo hice el comentario aquí. O sea, yo lo leí aquí. Y di, vi lo que significa ser dama Aquí hay una definición también aquí dice aquí Ser una dama se trata De mostrar que tienes clase Modales y buenas y buena crianza perdón. Ser una dama con clase No quiere decir que tendrás Que ser una snob Ni presuntuosa Sino que deberás realizar Tus actos del día a día Con dignidad, consideración Y moderación Bueno no una dama, entonces. no, eh, mamillona, no. No, eh, estoy hablando en base a la definición. Si es la base no, no, a la definición, no, esa, esa creo que no, la no. según la definición, si es así, mamillona no es una dama. No, y no, ahí no, Amelia canta no, tiene la razón. Falta de criterio. Porque de yo enti de todo. yo entiendo ese punto de Amelia. A qué ella se refería con eso. O sea, Amelia no está diciendo que ella está mal o está bien y que o sabía dijo. Yo también busco mi sonido, igual que todo el mundo. Pero ya lo que dice es la definición de dama no le queda a la mami yo, no. no le queda, por ni no al, y, queda, ni tampoco a Lea, ni tampoco dijo Omelia. Ese eh, buscando sonido otra también. No, mejor yo no voy a mencionar, porque yo no quiero Dios. ahorita que ahorita me agarre un video y me acabe. Sí, porque es emocional, tú sabes. Pero nada. <risa> <risa> no, estas mujeres son intensas. Ah.